Mientras este, por ejemplo, este Noise Reduction funciona mientras en uno tiene menos reducción de ruido. Y mientras uno le pone más, reduce antes, te corta antes la nota. Está bastante bueno porque es bien suave, no se corta así como tan abruptamente como en otros pedales. Y tiene otros también Noise Reductor, Noise Gate y dirty gate tiene esos tres nomás ya lo apago y voy al siguiente modo que es el modo que más me gusta a mí que se llama drive el modo drive eh, son las distorsiones en realidad y en este, en este caso nosotros estamos usando voy al modo play de nuevo y veo que estoy usando el modo 7 o sea el banco 7 07 que es el angus que es un es un modo que ya viene grabado en la pedalera pero lo bueno de eso es que yo puedo ver cómo, cómo están configurados esos modos entonces puedo irlos modificando y después los puedo grabar en un, en un banco para mí porque no se pueden grabar en este mismo banco pero puedo grabarlo en un, en un banco de los que se pueden grabar que son 100, no se olviden son 100 y 100, o sea 200 seteos diferentes setups diferentes entonces les decía en el modo drive, voy al modo drive que está acá y ahí me muestra lo, cómo está configurado. Está en el HW Stack, que es un High Watt. En este modo Drive se van a encontrar con un montón de emuladores. También pueden verlo en el manual. Ahí están descritos con mayor detalle. Por ejemplo, este FD Combo es un Fender. Emula a un Fender. No me acuerdo a qué modelo de Fender. obviamente la, las emulaciones no son tan fieles porque acá vemos no tienen las mismas perillas que podría traer un, un Fender por ejemplo, tiene Gain, Tone y Level que son de nuevo estos, estos parámetros por ejemplo, le damos subir al, al Gain el modo fender después sube hay un Vox, después hay un us blues no sé qué, no me acuerdo qué es lo que es, es un mesa Boogie, crunch un high wall stack marshall crunch mira. acá hay otro marshall drive estas son solo emulaciones emulaciones de estos amplificadores, así que no esperen que suene igual ni, ni tan tan parecido, igual intenta como parecerse, pero las distorsiones son bastante decentes de este pedal, así que una de las cosas que me gustó por la cual compré este pedal, que más, es un diesel, otro mesa boogie un overdrive, no me acuerdo qué overdrive es, un tube screamer, el governor, la distorsión, el distortion. El DS-1. Este es el MXR. El DS-1. Es Quick, no sé qué es lo que es. Un Fuzz. El Great, great Muff. Metal. Este era el Metal Zone. Si no han visto ese video, se los dejo ahí. En la tarjetita. Donde hago la comparación de la emulación del Metal Zone con el Metal Zone de verdad. Y bueno, así trae harto, hartas distorsiones. Muchas. Incluso trae su propia distorsión. Incluso, mira trae un, un simulador de, de guitarra acústica no sé si parece tanto guitarra acústica pero eso es lo que intenta hacer recuerden, con estos dos vamos subiendo y bajando en los en los distintos tipos de efectos que tiene este modo, que es el drive lead, nos trae su propio distorsión que es el Z. todos estos es zetas son de, de Zoom. Son sus propias distorsiones. El Z-Clean, que eso es, es simplemente eh, modo limpio. Y esa es una distorsión de... Bueno, tiene varias distorsiones. Así es que tienen harta distorsión ahí para jugar. Después de eso, si no les gustó nada de esto y no pudieron arreglar bien el sonido de una distorsión, tienen esto. Tienen dos ecualizadores. Esta es la parte Low, que es el EQ Low, es la parte de los graves, que empieza en 160 Hz y llega hasta 800 Hz. Y nuevamente lo mismo, con este lo controlan. Voy a mover más acá la rueda y tengo el EQ High, que son los otros tres parámetros para ecualizar la parte alta. Empiezan los 3.2 kHz y terminan los 12 kHz. Bueno, ahí lo tengo con el EQ On y lo vamos a hacer con el EQ Off. Es el ecualizador cuando uno enciende el EQ en el modo low o en el modo high da lo mismo porque se encienden los dos se entiende si yo lo pago están los dos apagados el EQ low y el EQ high son dos modos distintos pero que si yo lo enciendo lo apago se encienden los dos después tengo el modulation que obviamente son moduladores lo encendemos y vemos que tiene un chorus y varios efectos más. Vintage GSE, que no sé qué es lo que un chorus para hacer. Sí, también es un chorus. coro chorus, varios chorus. Ensemble, que no sé qué es. También parece una especie de chorus. Phaser entretenido aquí es que uno puede por ejemplo controlar estos efectos también los puede controlar con el pedal entonces voy aquí y como estoy en el modo en cuál modo dijimos que estamos modulation voy acá aprieto hasta que me queda en modulation ¿Sí? Y al parecer controla el parámetro rate del phaser en este caso. Cuando los efectos traen algún tipo de parámetro que se puede modificar en base al tiempo, se activa automáticamente este botón TAP. Por ejemplo, mira. Así uno lo puede hacer con el, con el TAP. O con esta perilla, que es lo mismo. Y lo mismo, se puede modificar acá los tipos. Y el level. Color, level y rate. Ese es el phaser. Tiene un flanger También. Trae un armonizador inteligente también, que este está basado en una escala, en este caso lo tengo en Do. Bastante entretenido pedal pitch. Ah, puedes transformarlo en un whammy Tanto bajar como subir, tiene distintos modos, que se llama color el modo, en realidad. Pero para que vamos a entrar en detalle en cada efecto, o sea, nos vamos a volver locos aquí. Trae, trae muchos efectos, no sé los Trae muchos efectos, no, no tengo claro cuánto es el número, pero trae varios. Y también trae un delay en el, en el modo modulation esto es un poco raro porque trae en el en este modo modulation trae un delay pero aparte de eso trae un modo de delay en donde trae un montón de delay de distintos tipos de delay entonces acá en el modulation tenemos un delay un tape echo que es parecido el delay Otro Delay, Mod Delay, otro Delay, Dyna Delay, y no tiene más, no hay más efecto. Entonces tiene, a ver, 1 2 3 4 Cuatro tipos de Delay, porque bueno, el Tape Echo también es un Delay, ya, tiene cuatro tipos de Delay solamente en el modo modulación y ahora vamos, lo vamos a apagarse, lo apagamos y vamos al modo Delay y en el modo Delay bueno tiene una montonera de modos de Delay tiene este Reverse, reverse Delay que es súper bueno delay, por ejemplo ya me voy a detener un poco acá para explicar esto acá tiene el parámetro time acá tiene el parámetro eh, feedback y acá tiene un parámetro de balance el parámetro balance lo que hace es balancear entre el sonido del delay que hace el, la pedalera y el sonido de la guitarra sin nada o sea el sonido crudo por ejemplo si yo lo pongo todo acá en, en cero suena solamente la guitarra si lo subo acá en la mitad, suenan los dos. Entonces, si uno quiere hacer sonar solamente el sonido del delay reverso, lo pongo en 100. Y bueno, son hartos tipos de delay. A ver cuánto. Uno, 2, 3, 4, cinco. Cinco tipos de delay. Más los cuatro que trae el modul Modulation. ¿Ya? Son tipo Lo apagamos y vamos al modo rever Bueno, en el modo rever ¿qué, ¿Qué puedo decir? Tenemos Reverb nomás. Acá el, el Decay, el Tone y el Mix. <risa> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tiene val 1 acá. <risa>